Bueno, Eduardoan, esta es la conferencia a eh, igual que hemos dicho en comisión, desde nuestro grupo parlamentario del Carnequi Podemos denunciamos de nuevo contundentemente el, que el documento de bases para un acuerdo por la educación que ha presentado hoy la consejera Oriarte no es válido, primero porque no es compartido por el conjunto de la comunidad educativa. Si con este documento presentado por el gobierno pretenden hacer una nueva ley sin consenso, nosotros y nosotras decimos que no hay miembros para alcanzar un pacto educativo, social y político que pensamos que le hace falta a nuestro país. Necesitamos una nueva política educativa que revierta los recortes contra la educación pública y que fomente, entre otras cosas, la formación del profesorado y la equidad del conjunto del sistema educativo. El gobierno vasco tiene el deber de garantizar la inversión necesaria para poder apostar por la planificación, por la promoción y la extensión de la red de la escuela pública que tiene que ser el eje vertebrador de la escolarización de nuestro alumnado, ya que es esta escuela la pública, gratuita, inclusiva, laica, participativa y democrática la que debe ser la garante de la equidad y el derecho a una educación de calidad en nuestro país. Para hacer un proceso de estas características se requiere de diálogo social y de la participación de la comunidad educativa. Y este proceso se ha llevado a cabo de una forma totalmente dirigida, guionizada y capada por parte del Departamento de Educación. Una nueva ley de educación en Euskadi debería perseguir la equidad y la inclusión, considerando imprescindible la participación de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad civil y además que tuviera una financiación suficiente. No lo decimos nosotros, lo dicen por ejemplo organismos como UNESCO que cifran esta cifra en el 6% del PIB. Debería contar además este nuevo, esta nueva ley con un nuevo sistema de evaluación que cuente con la participación del profesorado, de las familias y también del alumnado. Y en este documento de bases, lo dijimos hace unos meses y lo volvemos a decir en el día de hoy, no aparece nada de nada ni participación, ni financiación, ni modelo educativo, ni nada. Es si el fin último de la educación que es la formación integral de la, de la persona, este documento no responde a esas necesidades según nuestra opinión. Un acuerdo tiene que tener como objetivo tener una nueva ley, educadora, una ley educativa perdón, integradora, inclusiva, de todos y todas y para todos y para todas. Y ese compromiso también tiene que ser un compromiso de financiación de la escuela pública. Por eso decimos en el día de hoy, lo hemos dicho en la comisión, que este proceso se tiene que reiniciar. Lo he, lo he dicho en la comisión y lo volvemos a decir eh, en, este, en este momento. Ni una sola llamada por parte del departamento, por tanto, ahora no nos valen los lamentos que ha hecho la, la señora Uriarte en la comparecencia. acordio behagrescoa da. Gure etaletik horri horretan zeinezten dugu. Sai ezkatzen diogu procesua berriro martxan jartxea. Procesu eraginkor eta parte hartzaile bat egin behar dugu gure oskuntza, sistema obetxeko eta eskuntza... Y que se ha jakiteko, diagnóstico de que es sistema de diagnóstico de Ardugo, que es un sistema de diagnóstico de Ardugo, que es diagnóstico de Ardugo, baina es gabe diagnóstico es es dugu hartu, Arto batzuk que escucha público alem, eragile guztien kontrako gente, hartu, egin gustín contraco, irichi, erkin, Arto, erin, diría du, du, barkatu escucha sistema eraginkor on, eta al público, bezala duena, baina vaya, ez dira, que estira, escucha sistema, hoy marchan, harcheco, e, bueno, ba a es que digas